a todos, bienvenidos a mi canal, hola a todos, soy pintora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke eh, Había venido aquí al centro Pokémon porque, claro, la estaba un poco hecha polvo Así que vamos hasta donde lo habíamos dejado Y en el último capítulo habíamos combatido contra esta chica Y vamos a... Coger una super poción, que está por aquí me imagino que ese señor también querrá pelear. Vamos a otra. Uh, una seta grande. Sí, quiere pelear. Venga. Tengo que intentar no ponerme sentimental en el cementerio, si no. Empresario Rómulo te desafía. Empresario Rómulo. ¿Qué Pokémon traerá? ¡Un Diglett! ¿Diglett Alola? ¡Diglett Lola, ¡Diglet a Lola! <ríe> Bueno, tipo tierra. Y da corita levita. No. Sí, creo que le evitaba. Sí. Por si acaso en... en. Luna y Sol he cambiado este tipo de. Pues nada, no me va a preocupar mucho. Y no, sí. Usa impresionar. Loco, esto es nuevo. Buf. Mira, la porra. Nada. No, no, no. Que, que, que atacar ni. Ostras. Venga, cambiar de Pokémon. Mmm. Venga, Anto. Me das un poco la precisión. Oh, afilada. Garra rápida. Lo esquivó. ¿Garra metal? os, Diglett está ultra... Ultra chetado en estas, en estas ediciones Pues bien Ya no puedo contener más las lágrimas El pobre Yo tampoco, que me has pegado casi una paliza Bueno, ya he limpiado de polvo A Anto Aquí dice que puedo sacar una foto Venga, el rotor visor. Mm, Gastly. Vamos a acercarnos un poquito. Vale, aquí es el momento cumbre. Vamos a intentar ahora otra vez. Aquí. Nada, no, creo que esa no salió muy bien. No se puede acercar más, ¿no? Venga, ya está. De esa puedes coger la mejor. Y la mejor sin duda es esta. Bueno, he tenido una puntuación más alta. Lo importante es llegar hasta 3000. Pero bien. Ya para que no hay nada más, así que... Este que está aquí... Se va al centro Pokémon a curar los Pokémon, enseguida vengo... Bueno, primero que nada vamos a coger Esa Pokéball Bueno, Pokéball O lo que sea Una Zanabol, bien, bien Y seguimos nuestro camino Ya todo esto lo estuvimos viendo Nada, así que vamos por aquí Pito de entrenadores. Uh -huh. Lo que tú digas. Una entrenadora. Venga. ¡Oh! Alola, ah, ¿cómo estamos? Lo único que se me da mejor que saludar son los combates Pokémon. Pues nada, vamos a combatir. Mochilera Merche te desafía. Tiene un solo Pokémon. Cotoné. ¡Mmm, me encanta. Pokémon súper bonito el Cotoné. Pues sorpresa. Y... Palmeo. Ah, no, palmeo, no. Se me olvidaba que Cotonella es tipo hada. Placaje. ¡No! Vale, ya sé de un Pokémon. Que, un tipo de Pokémon que necesito aquí. Un tipo hada. Porque mira, esto, este es malo contra Ada, Este es malo contra Hada. Dacorito no sé qué puede hacer contra Cotoné. Mm, venga. Anto, que al menos tiene picotazo. Darte X, Viento esférico. Nee. Muy bien, Cotoné me gusta, pero... No. Desarrolla. Mm, interesante. Pero ya para qué. Ya para qué, hijo mío. Me gusta, Cotone, me gusta. Lo quiero en mi equipo. Bueno, no sé qué dijo. Pensé que se cayó para atrás. <ríe> bueno, pensándolo yo un poco mejor. Creo que es casi mejor que, lo, que vaya a curar a los Pokés. Porque esto es una zona chunga, ¿eh? Sí, venga, yo lo voy a curar primero. Bueno, ya estamos de vuelta. En vez de cruzar por aquí, vamos a cruzar por esta parte de aquí. Que es más corta, pero hay un entrenador, una entrenadora. ¿No? Sí. Hola. Eh, vamos a echar un combate. Frida. Uy, qué mujer. La pantalla. Saca mis tribus. Yo si hubiera habido un mis tribus hubiese preferido antes que este, pero bueno. que se me olvidó poner el reparto experiencia pero bueno <ríe> mordisco Uf. fuera mis tribus chao chao Oh, vaya, pues sí, tengo en, en repartir experiencia quitado. Ah, no, estaba encendido. Uh -huh. Objeto. La de pintora que tal están tus pokémon en plena forma los míos no están en es su mejor momento oye de pintora te parece bien si nos pasamos por el centro pokémon no juro que hay un centro pokémon aquí cerca así que la cosa es Sotobosque todos ¿eh? por lo visto ese lugar tiene algún tipo de pokémon de conexión con tapu Koko es un sitio al que solo se puede entrar si es, si se está haciendo el recorrido insular. Ah, por cierto, mira. Como ahora tengo unos objetos muy buenos, voy a compartirlos contigo. Te, te Joder, tres revivir. Súper bueno para mi ¿Ya sabes lo que vas a revivir? Pues cura un Pokémon que se haya debilitado en combate. Para que pueda seguir adelante, por cierto. ¿Sabías que según con qué dependiente hables de la tienda... Te vendrá una cosa cosa Una cosa u otra Me voy a tomar algo a la cafetería para despejarme Y luego me voy a hacer la prueba Bueno, pues ya que estoy Me encanta Vamos a hablar con la gente No me das nada no tú tampoco me vas a dar nada te cambio mi macho por mi macho no, un espiro por un macho sí pero no tengo espiro es si lo tuviera yo te la cambiaba pero no lo tengo oh bueno si luego te apetece me lo dices. vale pokeballs tengo que comprar Pokeballs. 10. Y repetente 2. No. Y a ti no te puedo comprar nada. <ríe> Por más que quisiera. Sanabol, nido bol, no puedo comprar ninguna de esas, solo Pokéball Quita, ya hablé contigo. Bueno, Pokéball, quien dice Pokéball? Dice Super vale. Y Ultra Ball y todo el rollo. eso Si sí, las Pokéball sí se pueden comprar, sea cuales sean. la verdad, ¿te puedo pedir una cosa? ¿Vale? Ya sé que no me conoces de nada, así que te agradezco mucho que me escuches. Verás, he venido a Lola de luna de miel con mi cariñito. Resulta que en nuestra región no hay Cutiefly. Pero mi, mi tesorito vio uno en la ruta 3 y se ha vuelto loco de amor. Dice que le encanta ese color amarillito. Y esa trompita que tiene. Si sí, es que es adorable. Bueno, lo que quiero pedir es que captures uno y me lo traigas para que lo vea. Si consigo distinguir ¿es qué Pokémon es, quizá yo misma... Pueda eh, ser capaz de capturarlo Como te decía, creo que se encuentra por la ruta 3 Por lo menos uno ahí seguro Si consigues capturar alguno y me lo enseñas Te haré un buen regalo y de agradecimiento mm, Vale ¿Tú quién eres el cariñito? Voy a hablar también con los Pokémon, porque después del Deliver que me dio revivir... ...el, el centro Pokémon no pudo estar mejor ubicado. Vale. Um, ¿Empiezo ya con el desafío? No. ¿Esto es la Ruta 3? No. Sigue siendo la Ruta 2. Una Vaya Sanama... Vaya Sanama, vaya Tania. Pues mira, vamos a guardar. Aquí okay, ya vamos 15 minutos casi. Y vamos a hablar con este hombre. Hola, soy el capitán Lian. Y mi prueba tendrá lugar en, a escasos pasos de aquí, en la Cueva del Sotobosque. Ahora, quien avisa no es traidor. Los Pokémon que viven ahí son duros de roer. Te, te convendría ir bien provisto de, po de pociones y demás, por si acaso. Afrontar las pruebas del recorrido insular como forma de superar tus propios límites es, según dice, una costumbre muy arraigada en Alola. Una vez que entres en la de del Sotobosque, no podrás salir hasta haber completado la prueba. ¿Estás listo? ¡No! <risa> Prepárate a conciencia, porque te espera un auténtico reto. Dios. Vale, esto no estaba previsto, ¿eh? Una de las cosas del Lock es que yo puedo volver siempre que quiera a... a... Aquí, pero bueno... Aquí, por lo que se ve, no se puede. Entonces, vamos a parar un momentito. Bueno, no. Voy a poner que no... Porque quiero comprobar a ver si por aquí hay algo más. Pues me habían, me habían dicho que por aquí hay más entrenadores para entrenar. ¡Uh! pues sí. Yo pido un combate. La preescolar Marte desafía. más a Beautyfly. Anywhere Es un cutie fly Me hace falta En serio Y se pueden capturar En esta, en esta ruta A ver mm... Sorpresa y placaje Porque aunque es tipo hada ¿Eh? ¿No le afectó sorpresa? Wow <risas> Wow No me preocupa, tengo el centro de Pokémon ahí al lado. ¡Qué guay! ¡Bien! La niña es feliz cuando lo gano. <risa> Nada. Bueno. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí hay un Pokémon que está, está desafiándome y viene corriendo hacia mí, pero es en la ruta 2, por lo tanto no lo puedo capturar. Un ratata Venga, Eevee. Tú puedes con ese ratata. Ratata Lola. Palmeo y a la calle. Venga, un par de empujones y ya está. Oh, es más rápido. Bueno, sí, Makuita no es que sea muy rápido a echarme un buche ¡Ah, qué rico! Sí, porque si no bebo, vamos, me, me tranto aquí. <ríe> Dacorita al 13. Muy bien, muy bien. Uy, ahí hay un entrenador. A ver, no sé si poner a Dacorita la principal... Oh, Fionitrix, Ueh, Fionitrix encontró una superfusión. Objeto, quitar. Correcto. Venga, vamos a hacerlo así. Lo ponemos a la primera. Ni. Oh, venga. Ahora así tiene más nivel que, por lo que estoy viendo, que los Pokémon que, que tienen los entrenadores estos. Así que, por mí, guay. No, por aquí no se puede ir. Por aquí, por aquí. ¡Ojeto! ¡Orgetor! Mierda. <risa> Mira, un Ezegutor forma Lola. No es una palmera. <risa> Estoy buscando vallas para dárselas a mi Pokémon. Pues búsquela usted, señor. A mí no me metan sus asuntos. Quería Pokémon Chimo. ¡Nios Chimo! Ese nombre es como para allá arriba, vasco Uf, Por lo menos Un Butterfree mm. mm. <risa> Le bajo el ataque especial Pero seguramente tiene placaje Pero placaje no me hace nada Me eh. hará Voy a salir en no, sí Duérmete, niño, duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. Muy bien. Y ahora uso. lengüetazo. Para risa. Se despertó. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Dacorita muere. No. no. No, no, no, no, no, no. Bueno. Pues si con eso andamos. No es hacer un tipo bicho. Me va a utilizar de nuevo Confusión. Así que Fionitrix. Mmm. <ríe> Sorpresa, por supuesto. Me encanta sorpresa. Y mordisco. Que ataca con... Con esta. Perfecto. Acha, pescado. Nivel 18. Anto. Mm. Ay. Si hubiese dado vallas a mi Free, esto no habría pasado. No te aflijas, mi niño. Tampoco es... ...que se te haya muerto el Pokémon ni nada. Tú no estás haciendo un nulo. Te vas al centro Pokémon y ya está. Bueno, pues a mí no me queda más remedio que entrar ya allí... ...porque es que ya no hay más entrenadores ni nada. Así que mmm, yo creo que voy a prepararme un poquito más. Voy a subirle niveles a, a Gastly, a Dacorita... ...voy a hacer que estén todos al 18. Todos, todos, incluso Damikan. Y entonces ya sí que aceptaré el reto, ¿Vale?